Bueno, bueno, muy buenas eh, noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que están viendo este video en este momento. Ya, ya tenemos, eh, eh, en este momento vamos a presentar lo que es la categoría del Steam Task, entonces, bienvenidos, por favor, a RoboJam Colombia. Y vamos a ver esta novedosa categoría que es primera vez que realizamos. Patrocinado por nuestros amigos de la Escuela Robótica del Choco. Entonces, primero que todo, muchas gracias a los equipos que participaron. Teníamos cuatro equipos inscritos, solo tres enviaron video. Un equipo quedó con participación nula. Pero bueno, eso hace el podio, ¿no? De ahí tenemos tres equipos que sellaron el podio. a ver muy importantes premios que ya se comunicaron a los equipos. Y vamos a ver, vamos a ver lo que hicieron estos equipos. Entonces, primero que todo, vamos por el tercer lugar. El tercer lugar se lo llevó el equipo Cortocircuito del Colegio Minuto de Dios. Eh, este equipo va, participó con un proyecto llamado Jardines Verticales Automatizados. Vamos a ver de qué se trató. Hola, soy Julio César Bermúdez. Hola, mi nombre es Matías Simón de Soy Andrés. Nuestra automatización está compuesta de tres sistemas. El primero es el sensado, compuesto por un sensor de humedad de fs 28. El segundo es el sistema de control, compuesto por una tarjeta Arduino 1 Y el tercero es el de actuación, compuesto por una microbomba de motor sumergible de 3 a 6 voltios. Y el último ah. es el... Sistema de visualización para visualizar el porcentaje de humedad y si la motobomba está encendida o apagada, dependiendo del porcentaje de humedad. Si el porcentaje de humedad es menor al 35%, como se puede ver, la motobomba estará apagada. Es por ejemplo, de una LCD es 2 Por ejemplo, si sacamos el sensor... La humedad bajará a un 18% y la motobomba empezará a bombear agua a través de la manguera que está destruida a lo largo del cultivo vertical. Este era un jardín vertical, el cual se regalaba automáticamente gracias a una tarjeta Arduino 1. Un sensor de humedad en bomba sumergible de 3 a 6 voltios. Hola. Estoy cultivando rabanos. La automatización riega mi cultivo cuando la humedad relativa del sustrato es inferior al 35%. Increíble hace mi trabajo mucho más fácil. El metro cuadrado en la ciudad es muy costoso. Un jardín vertical ocupa poco espacio. Necesita un lugar iluminado y fertilizar el sustrato. Puedes cultivar fresas, rabanos, lechugas, tomates cherry, espinacas y chiles. Usamos ajo con agua como pesticida natural. Y empleamos la cáscara de huevo para aportar calcio. El sistema de automatización fue programado en lenguaje más. Sensor de humedad FS28. Placa Arduino 1 y LCD 16x12. Relay module y motobomba. Para la exposición de nuestro proyecto, instalamos la aplicación Scope en el App Store o en la Play Store. Descarga el proyecto siglo y escane el rabaño para ver la realidad aumentada de nuestro proyecto. Bueno, bueno, súper bien. Entonces ahí ya, ya pudimos ver cómo fue este proyecto. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias. Eh, este fue un proyecto que... que, bueno, es un proyecto que tiene unos aspectos muy interesantes recordemos que todo esto tenía una rúbrica y una rúbrica de cosas que tenían que seguir no que tenían que estar muy claro una pregunta de investigación el eh, el problema a solucionar eh, cómo la solución tenía que estar bien contada había un aspecto de creatividad habían varios elementos en esa rúbrica que los jueces dos jueces que calificaron independientes sí uno que está aquí en Colombia y otro en Argentina, o sea, nada que ver. O sea, como que se dijeron, ay, se pusieron de acuerdo. No, los jueces son independientes y en general, más o menos, las explicaciones fueron muy parecidas. Bueno, entonces, ahí eso fue el tercer lugar. El puntaje como tal, ahorita lo vamos a ver, pero la rúbrica ya fue ya los equipos. Los equipos ya recibieron esa rúbrica. Eh, es una rúbrica que no tiene apelación porque realmente... Eh, es para lo que dicen los jueces BAM, eh, pero, pero eh, va, se basa en, en, en lo que ellos observaron. Bueno, entonces en este momento vamos a ver el segundo lugar de este proyecto. El segundo lugar se lo lleva la Fundación Marina Earth con el proyecto Himnosis con el proyecto innosis entonces vamos a ver de qué se trata el proyecto innosis entonces vale aclarar que el, el, el equipo de cortocircuito es de Bogotá y este proyecto es de, la, eh, de aquí, de la Centro Educativo Rural La Aurora, aquí en Antioquia, entonces vamos a ver de qué se trata este proyecto. Tarde, nosotros somos de la institución educativa rural La Aurora de Carmen de Lloral. Mis compañeros son Estefanía, Raylene, y nuestro proyecto se llama Hipnosis. El objetivo de nuestro proyecto es disminuir el nivel de inundaciones y contaminación de ríos y quebradas del departamento del Chocó. Nuestra pregunta de investigación: ¿de qué manera? podemos disminuir el nivel de inundaciones y contaminaciones de ríos y quebradas del departamento de Chocó. Chocó es uno de los 32 departamentos de Colombia, ubicada en el noroeste del país, en la región pacífica colombiana, comprende la selva del Garián y las cuencas del río Atrato y San Juan. Su capital es la ciudad de Quito. Para el departamento de Chocó pasan tres ríos principales, entre ellos se destacan Baudó, Río Atrato y Río San Juan. El río Atrato se caracteriza por ser uno de los más caudalosos del mundo, es lo más importante de Colombia y el tercero más navegable. Nace en la cordillera occidental, en el Cerro Plateado y desemboca en el Mar Caribe. En el Golfo de Urabá. Desde hace varios años ha existido una mayor preocupación por parte de las personas asentadas en las riberas de los ríos del departamento del Chocó. Por el nivel de inundaciones ocurridas frecuentemente, asociadas a la minería, a la deforestación y al vertimiento de desechos. Muchos de esos ríos desembocan allí. O sea, la gente coge, si se muere un animal, lo tira al río, si es un colchón, lo tiran al río. Si es, o sea, cualquier cosa que, que bote, la tiran no pues obstante, al río. El vertimiento de desechos en los ríos, la minería y la deforestación contribuyen al aumento de los sedimentos de los afluentes y por supuesto a los desbordamientos. ¿De de y desde el margamento Para esto planteamos algunas ideas que nos permitan dar solución a esta necesidad, a esta necesidad desarrollando un prototipo con materiales que tengamos a nuestra disposición. Caseros, electrónicos, entre los que se destacan. Arturo encargado de realizar el control de todo el clima. Puente H, encargado de regular los motores. Módulo de Bluetooth, encargado de restablecer la comunicación entre el usuario y el sistema. Motores DC, encargados del movimiento del prototipo. Batería Lipo, encargada del suministro de energía. Tubos PVC, garantizan flotabilidad. Malla Metálica, retiene los residuos y basuras del agua. El prototipo se construye con la finalidad de atrapar la basura a medida que se desplaza manteniendo estos residuos almacenados en la parte trasera gracias a la barrera que se forma mediante el uso de una malla metálica funcionando esta como una red. Comprobado esto, se procede a realizar un control inalámbrico mediante la comunicación entre un modo Bluetooth y una aplicación móvil. Gracias. Gracias. Chao. Wow, Super wow. Me pareció un proyecto muy bueno. Eh, eh, ahí ya los jueces lo evaluaron, le dieron sus eh, puntos al, al, al equipo eh, que creen que debería mejorar, pero es un proyecto muy bueno. Me, me encanta que lo asociaron con el patrocinador y lo que es el Chocó, investigaron acerca de esa región porque estamos en regiones diferentes aquí en Colombia, eh, a pesar de que somos departamentos vecinos. no eh, Muy interesante y que sería un proyecto, ellos que están en una, en, en una institución educativa rural, es un proyecto que podría ser muy fácilmente eh, implementado para lo que son las cuencas y, y las quebradas, ¿no? en las quebradas de la región para que cuando lleguen a, a, a estos lleguen a los ríos principales, pues no llegue tanta basura. Sería muy interesante también. Me, bueno, muy bueno el proyecto. Bueno, muchas gracias a estos chicos de, del Carmen de Rural y aquí de Antioquia, de la, del Centro Educativo Rural La Aurora. Bueno, y ahora vamos a presentar nuestro primer lugar. Pues los que son los equipos de la categoría ya están celebrando porque ya saben que quedaron ganadores, eh, bueno, para mí es un placer presentarlo, es un, el, el, el entrenador es una persona que conozco, que ha participado ya en RoboJam, no han tenido mucha suerte en ocasiones anteriores. En este proyecto lo hicieron muy bien y tienen un proyecto, la verdad, que les gustó mucho a los jueces, eso se lo dejaron saber en sus, en sus eh, evaluaciones. Entonces, no siendo más, no siendo más, vamos a presentar a los chicos del de equipo Lighting Blue Lizards. Lighting Blue Lizards es el equipo del colegio de el Columbus School de aquí de la ciudad de Medellín y eh, bueno, en Vigado realmente. Y ellos presentan un proyecto que se llama Jardines Verticales Inteligentes. Me pareció muy curioso que él es un tema muy parecido al que presentó tu equipo, pero tiene un, digamos que un acercamiento un poquito diferente. Entonces, vamos a ver cómo fue este proyecto. Mi nombre es Pedro Aposa y este es mi compañero Santiago Castaño. Somos parte del, del equipo de robótica Lightning Du y del Colegio Columbus School en Envigado, Antioquia. El asesor de nuestro proyecto es Julián Ruiz. Nuestro proyecto se llama Artines Verticales Inteligentes y creemos que es parte de la solución para salvar agua en el futuro. ¿no? Pero, ¿cuáles son las formas de salvar agua? hemos notado que ah, en la agricultura se pierde mucha, mucha agua debido a varias razones. La primera, siento que hay muchas averías y daños en las tuberías y los empates y se, también se pierde mucha agua. Queremos solucionar el problema haciendo jardines verticales para, para ahorrar agua. Se de va la, de la primera desde el primer lugar hacia abajo, no se pierde agua. Otra forma que hemos visto es que no se utiliza, se utiliza agua aun cuando no se necesita. Entonces, Por ejemplo algunos tipos de plantas necesitan ciertos niveles de humedad en la tierra, entonces siempre se riega, se les echa agua aunque no lo necesiten. Este problema lo solucionamos cuando los sensores de agua realizan un sistema inteligente, cuándo y cuánta agua regar y cuando es y suficiente agua, dice el sistema que pare de regar. Además, como este sistema es vertical, se puede expandir en los lugares y utilizar en lugares como ciudades para usar el espacio más efectivamente y usar menos agua. El proyecto fue principalmente diseñado en Fusion 360 a escala y luego lo hicimos en tamaño real. Está diseñado para que tuviera la capacidad de soportar todo el peso del de agua, las tuberías, la tierra, y de sí mismo y del tanque de agua. Para el proyecto se usaba eh, manguera transparente de media pulgada, tubo de media pulgada, se usó también canjeo para que se la tierra, eh, usamos también el tanque de, tanque de vidrio y llevan aproximadamente 120 tornillos. Este es el, esta es la parte de del proyecto y la, la forma que funciona es que cuando el Arduino recibe una señal del, del sensor de humedad eso, eso activa el, este relevo que le manda la señal de abrir estas dos electroboladas que cicla el agua a través del sistema conservando agua y mientras eso pasa, este relevo le manda la señal a la, a la bomba la bomba de agua, que es que manda el agua a través del sistema y le da el agua a la tierra? Bueno, lo, no tuvimos muchos problemas haciendo el proyecto. Lo único que encontramos fue que nos tocó reemplazar la bomba por una más potente para que alcanzara a subir el agua hasta arriba. Y nos tocó también sacar los circuitos y ponerlos en otra parte para que no se mojara intentamos minimizar el costo de los materiales para que esto se pueda construir uh, en mayor cantidad de lugares y por la mayor cantidad de personas y al final la electrónica terminó costando alrededor de 100 mil pesos con todos los sensores cables y conductores y el resto de las materiales de construcción valieron alrededor de 100 mil pesos con la madera las mallas y los tornillos Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los chicos de Lighty Blue Lizards por esa presentación. Eh, digamos que me, me encantó el hecho de que también hicieron la parte de los costos. Eh, hay que tener en cuenta que, bueno, ahí decían que los costos son más o menos 300 mil pesos colombianos. Que así, eh, más o menos, más o menos, estamos hablando de unos 90 dólares, si sí, unos 90 dólares colombianos, de 80 a 90 dólares colombianos. Entonces, eh, súper bien, ¿no? Súper bien. Eh, 80 a 90 dólares americanos en pesos colombianos, eso es a lo que me refería. No estoy dolarizando la economía. Bueno, eh, súper bien. Entonces, ahora sí vamos a mostrar los puntajes, no vamos a mostrar las rúbricas, eso solo se les llega a los equipos. Entonces ya mostrando los puntajes de estos equipos podemos observar que, eh, bueno, en su bot quedó, quedó, quedó, quedó totalmente eh, descalificado con puntuación nula porque eh, no entregó, ¿cierto? Entonces no se puede calificar lo que no se puede ver. Y eh, ya cortocircuito con Jardines verticales Automatizados, una puntuación de 55 puntos en promedio de los dos jueces, eh, y la Fundación Marina Earth con Ignosis tuvo 85 puntos, un muy buen puntaje, eh, por ahí ya se le envió, eh, los jueces enviaron unas recomendaciones, y Lighting Blue Deserts con los Jardines Verticales Inteligentes, eh, tuvieron una puntuación de 97.5, excelente proyecto, o sea, tuvieron una puntuación casi perfecta, entonces felicitaciones a estos tres equipos, estos de tres equipos que se llevan, se llevan, primero que todo, los tres se llevan acreditación para el RoboJam All Stars, que son el torneo de campeones, es nuestro torneo de campeones de RoboJam, ¿sí?, y se lleva también, qué pena aquí vamos a ver para que veamos las posiciones, lógicamente. Y se lleva también un premio en efectivo. Tercer lugar, o sea, cortocircuito, se lleva un premio en efectivo de 50 mil pesos, más o menos unos 17 dólares americanos. Fundación Marina Earth se lleva un premio en efectivo de 100 mil pesos. Y Lighting Blue Lizards se lleva un premio en efectivo de 200 mil pesos. 200 mil pesos, estamos hablando más o menos de unos 66 dólares y los 100 mil son más o menos unos 33, eh, unos 30 dólares más o menos americanos. Entonces de 30, son más o menos unos 17, 30, 60 dólares. Eh, para que vayan teniendo una idea de, de lo que fueron los premios, más la acreditación. Esta categoría no cumplía con el mínimo para ciertos premios, pero bueno, igual dimos el premio efectivo gracias a la escuela robótica de Chocó ellos patrocinaron este evento gracias a ellos se puede dar también estos premios entonces bueno no queda sino agradecerles a todos a todos los equipos que participaron a todos los que nos estaban viendo y creo que esto fue todo por hoy hoy en RoboJam este fue el reto Steam Task y ese fue el podio no queda sino decirles RoboJam oh, oh, yeah. Chao chicos, hasta el próximo evento o el próximo reto.